Claro que sí, eh, de hecho este parece que nos escuchas muy bien, amigo Medio Metro. Sí. Sí nos escuchas bien, ok. Es un placer el tenerte aquí en cámaras de sonidero Seoane y la verdad que te damos la bienvenida, Medio Metro. Eh, bueno, esperemos si nos estés este, escuchando bien, medio metro. Medio metro, ¿tenemos como una, una luz que podemos prender para que se, se, te podamos a, apreciar bien, que se vea bien? ¿Sí? ¿Sí me escuchas bien, medio metro? Sí. Ok, perfecto. Ahí está, ahí están mis amigos, ahí está saludos para el amigo… Eh, medio metro, eh, eh, ahorita se está acomodando eh, para ver este si ya se va eh, cerquitas de la luz, claro que sí, para que ustedes lo puedan apreciar eh, ahí está, claro que sí, el amigo Mediometro, claro que sí eh, de antemano, eh, bienvenido, eh, te damos la bienvenida claro que sí, eh, a la página sonidera directamente desde Dallas, Texas Mediometro, metro, eh, bueno, te saluda eh, tu servilleta, sonido vampiro, el amante del bajo en Dallas, Texas Y por supuesto, a, detrás de cámaras está eh, sonido gaviota eh, Sonido gaviota, la reina del bajo en Dallas, Texas Y por supuesto, en los cables y accesorios, el staff técnico, el vampirito de Dallas, Texas Ahí está, a ver, gaviota, hola, ¿quieres saludar a Mediometro, gaviota, por favor? Eh, más cerquitas, Gaviota, al micrófono para que te escuche bien. Gracias, Bienvenido a este de se va a Te saluda sonido Gaviota desde Dallas Tejas. Igualmente. Ahí está, claro que sí. Eh, Gaviota, eh, ¿algo, algo que quieras decir a medio metro antes de comenzar con la entrevista, por favor, Gaviota. Pues nada más que gracias por eso. Eh, tener esta participación esta noche aquí en Dallas, Texas te van a estar eh, viendo, te van a estar viendo también en Ciudad de México, ya que pues tenemos bastantes seguidores, así que Medio metro, bienvenido y pues esperamos que sea una noche de muchas de muchas este, cosas buenas, ¿verdad? Ahí está Medio Metro, te saluda, ahí está, tú lo vistes, eh, sonido gaviota, la reina del bajo en Dallas, Texas, el ¿eh, Medio Metro. Sí. Eh, bueno, eh, amigo Mediometro, eh, te doy la bienvenida, eh, la verdad que te doy la bienvenida porque nos estás este, aceptando las cámaras de Sonideros en eh, la página sonidera de Dallas, Texas, directamente desde Estados Unidos, eh, como te lo vuelvo a repetir, eh, te doy la bienvenida. Y además saludos para Leonardo Zárate, saludos para Sonido Leo, claro que sí, ahí está, claro que sí. Eh, amigo medio metro eh, bueno, eh, de hecho, eh, hoy estás con nosotros porque queremos este hacerte unas preguntas esperemos si no sean incómodas para ti eh, por supuesto eh, son preguntas eh, que interesan pues para todo el público de Estados Unidos de la Unión Americana eh, eh, ya que eres un personaje muy famoso aquí en Estados Unidos en el área de Dallas, Texas todos te hemos visto en todos los videos sonideros de Facebook en todos los videos sonideros de Youtube y la verdad que pues te felicitamos has hecho eh, y has aportado mucho al ambiente sonidero, por supuesto, con tus personajes como el Chavito, eh, el Chapulín Colorado. La verdad que te felicitamos, eh, amigo Mediometro. Eh, para sentirme más cómodo contigo, eh, puedo llamarte. Eh, Podrías decirnos tu nombre para, para de esa manera estar romper el hielo, por favor. Me llamo José Eduardo Rodríguez en Llano. Ahí está eh, José. Bueno, eh, eh, amigo José, está, estás de acuerdo que con todo con todo respeto yo te pueda mencionar como tu nombre artístico el amigo Mediometro. Está, está, está bien así. Sí. Ahí está. Bueno, entonces, este, amigo Mediometro, eh, todo el público de Dallas, Texas, todo el público de la Unión Americana, todo el público de Estados Unidos, eh, te manda saludos, te aprecian mucho y de hecho quieren saber más, más este, de el amigo Mediometro y la verdad que estamos muy contentos. Eh, amigo Mediometro, eh, tengo una pregunta eh, para ti. Eh, ¿Cómo fue, eh, cómo es que te acercas, que te acercas al ambiente sonidero? Eh, es decir, eh, antes del ambiente sonidero, eh, obviamente te dedicabas a otra cosa. Eh, ¿Cómo es que te acercas al ambiente sonidero? para para actuar, tú sabes como lo has hecho, como el Chavito y varios personajes, ¿cómo te acercas a, a cómo te involucras al ambiente sonidero? No, pues yo empecé a ir a los bailes, sonido cremas de mi padre, no cremas, empecé a ir a los bailes. Un día, pues yo no quería ir, pero mi carnal me llevó huevo. Dicen el pelón, yo no quería ir a ese baile y me agarró huevo y me grabó. Ese día me grabó Richard TV. Y de ahí para acá me empezaron a decir medio metro, medio metro, medio metro. Pero ya me habían puesto como medio metro el crema y el pelón. Así mi canaleta me puso medio metro desde que llegué aquí a la 10 de mayo. Me dijo, oye, güey, te puedo decir medio metro. Y de ahí se me quedó medio metro, medio metro, medio metro. Pero ya todos me conocen como medio metro. Y de ahí es donde empecé a los bailes y ya había vi un video del bocho. Y dije, bocho, pues, un mano a mano. Yo le dije que si un mano a mano de baile y de ahí es donde empezó, dijo así caíme mal taller de sonido pirata, y ahí es donde le caí, y ahí es donde empezamos a unirnos a Yuyel y empecé a trabajar con pirata, y así. Así fue como te involucrías. So, entonces, me acabas de decir que tienes un familiar eh, que se llama Sonido Cremas, él es familiar tuyo, y de alguna manera trabajabas con él, eh, eh, me imagino, eras eh, le ayudabas a a conectar a audio, eras eh, ingeniero de iluminación, el técnico. ¿Qué, ¿Cuál era tu trabajo con, con sonido cremas? No, pues no le daba nada a ¿eh? él, yo nada más iba a ver y iba a bailar. Ah, ibas a ver, o sea, lo, lo, básicamente lo apoyabas en el aspecto público. Eh, él iba a tocar y tú lo apoyabas con la presencia e ir a bailar. Bueno, la verdad que eso habla bien del público sonidero que siempre eh, apoya a todos los sonidos eh, y no nada más de... De México, sino también es lo mismo aquí en la Unión Americana. La verdad que estamos todos los sonideros muy este, agradecidos, pues con el público, con el público que apoya a, a, a los sonideros. La, la verdad que estamos de agasajo. Eh, amigo Mediometro, tienes, fa eh, bueno, de hecho tienes un familiar que es Sonido Cremas. Eh, él viene siendo básicamente un familiar cercano tuyo, hermano, tío, dijiste. No, él es mi padrino, él me sacó de la primaria Oh, él es tu padrino, so, básicamente él, él te sacó de la primaria Oh, bueno, entonces queremos mandar saludos al famosísimo sonido Cremas hasta León, Guanajuato Claro que sí, de parte de toda la banda sonidera de Estados Unidos, de Dallas, Texas Ahí está para el famosísimo sonido Cremas eh, Dice Vampiro, por favor... Eh, pregunta dice está bien que le llamen por su nombre o medio bueno ya nos contestó que está bien eh, que lo llame su nombre es jesús como nos dijo pero bien podemos este con todo respeto dirigirnos a él como su nombre artístico medio y yo creo que, que no hay ningún problema verdad Mediometro? no no hay ningún problema eh, amigo medio eh, ¿Cómo nace la idea de disfrazarte? Ya que eh, por medio de tu padrino, Sonido Cremas, eh, por medio de él te involucras en el ambiente sonidero. ¿Cómo nace la idea, eh, ya que estás tú en el ambiente sonidero, cómo nace la idea de, de empezar a usar, eh, por ejemplo, lo, eh, disfrazarte de eh, el chavito del ocho, el chapulín colorado? ¿Cómo nace esa idea? ¿Cuál, cuál es el motivo? No, pues yo me he visto para sacarle una sonrisa a los niños, al público, a, la, a las señoritas, a los señores, pues hay mucha gente que me sigue y me apoya y pues la verdad yo lo hago, no es por ridiculez, no es por hacer payasadas, no es por nada de eso, yo solamente lo hago para sacar una sonrisa a los niños, porque muchos niños me han seguido, me siguen muchos niños discapacitados, me siguen muchos niños de que están malitos o así. Y yo la verdad, pues, la verdad estoy muy agradecido de toda mi gente que me sigue y me apoya. Y seguimos adelante. Y la verdad, pues, hay que seguir adelante y nunca para atrás. Ah, oh, bueno, eso, eso sí es cierto. Siempre hay que seguir eh, adelante y ya no mirar hacia atrás. Eh, bueno, saludos para toda la banda que se está conectando en este momento eh, Para los que se acaban de conectar en este momento, está con nosotros el amigo Jesús eh, Nombre original y nombre artístico, el famosísimo Mediometro ¿Quién no conoce al famosísimo Mediometro en todos los videos de YouTube, de Facebook En todos los videos sonideros, la verdad que hoy está con nosotros eh, Y bueno, eh, como mencionabas, en Mediometro el disfrazarte de... El, el, como el Chavito del ocho, el Chapolín Colorado, como tú dices, poner una sonrisa en el rostro de las personas. Eh, yo creo que te ha funcionado, en mi opinión, yo creo que lo has hecho muy bien y ha sido aceptado ese personaje del Chavito del ocho, el Chapulín Colorado, esos personajes han sido aceptados muy bien por todo el, el ambiente sonidero, básicamente, eh, la verdad que es de agasajo y la verdad que te felicitamos. Eh, amigo Mediometro, ¿qué eh, ¿En qué, tú que andas en el ambiente sonidero, con eh, qué estados de la república, qué lugares ya has recorrido? has recorrido casi todo México, Iztapalapa, Pachuca, Puebla, Toluca, Hidalgo, ha recorrido Texcoco, he recorrido Silaguanajuato, ¿Dónde más San Pancho? Están dos tres lados. So, básicamente ya he recorrido varios este pues casi la mayoría de los lugares, ¿no? Como lo acabas de mencionar, Distrito Federal, Estado de México, Puebla. Bueno, la verdad que es un trabajo, eh, la verdad que es muy cansado, <coughs> perdón, es cansado para todos ustedes, ya que pues, pues las, la, normalmente las desveladas es la verdad que es, es algo que se tiene que resistir, ¿verdad? Eh, amigo Mediometro, ¿con qué sonidos, eh, incluyendo San Luis Potosí, León Guanajuato, Distrito Federal, Estado de México, ¿con qué, sonido, qué sonidos te han básicamente, te han contactado eh, para que actúes eh, con los personajes que, que usas, eh, eh, digamos cuando tienen algún evento, eh, ¿qué sonidos eh, te han llamado y te han contratado para que los apoyes en sus eventos? Sonido Charlie, sonido Super Charlie, sonido Dengue, sonido fantasma, sonido pancho, sonido famoso, sonido estereo rolas San sí, quizá sonido cremas, sonido lalos, sonido invencidad, huepa y todos esos sonidos. O sea, básicamente pues sí son sonidos eh... Sonidos este, pues ya, eh, conocidos, ¿verdad? Conocidos por, por todo el, el ambiente sonidero. La verdad que eso es, eso, la verdad que está de agasajo, claro que sí. Hoy en esta noche recuerda que estamos, para el público que se acaba de conectar, estamos con el amigo, el famosísimo Mediometro, claro que sí, y le estamos dando la bienvenida. Y la verdad, eh, que vamos a continuar. Amigo Mediometro, eh, bueno, eh, básicamente antes, antes de que te involucraras, antes de que llegaras al ambiente sonidero, te, invo te involucras, llegas, te involucras al ambiente sonidero. Antes de eso, ¿a qué te dedicabas? Antes del ambiente sonidero, ¿qué es lo que hacías? ¿Algo? ¿Un trabajo? ¿Algo? Pues trabajaba despuntador, cosía, cosía colchonetas, armadas, cortinas, mandiles, casacas, cosía todo tipo de eso también. Sé coser pantalones, sé coser camisas, sé coser de todo y de ahí me fui a trabajar de albañil con mi jefe, Sonido Lalos, fui trabajando de albañil y de ahí me puse a chambear de herrero, de herrero y pues ahorita seguimos en, en el ambiente sonidero todavía. Ah, oh, claro que sí. Fíjate que el trabajo de Herrero es algo muy delicado, principalmente para los ojos. ¿eh? Eh, amigo Mediometro, eh, bueno, eh, básicamente eh, eh, te quiero hacer una pregunta, oh, espero mediometro. no incomodarte. Eh, amigo Mediometro, hemos visto que hay otro Mediometro que está saliendo en los videos sonideros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eres... ¿Hay algún problema? entre tú, Sabemos que tú eres el original Mediometro, pero ahora acaba de salir otro que se hace llamar Mediometro y está usando tus pasos. ¿Hay algún problema con ese Mediometro? Porque me imagino que algo se tiene que resolver, Mediometro. No, no hay ningún problema. Solamente pues cada quien tiene su estilo y cada quien tiene su fama. Como él tiene su estilo y su fama, pues... Yo quisiera aventarme un mano a mano con aquel mediómetro, ¿cómo ve? Mediómetro de León contra México. Oh, aventante, ¿en qué consistiría ese mano a mano? Eh, para saber quién, sabemos que tú eres el, el mediómetro original. Eh, ¿a, a, ¿A qué te refieres un mano a mano? ¿En baile? ¿En quién tiene los mejores pasos? En En baile en baile, en quien tiene los mejores pasos, porque de hecho vemos que está usando todos los pasos que tú sacaste primero, básicamente él se está apropiando de esos pasos. Sí. ¿Verdad? Y básicamente vemos que también se está apropiando de, de los disfraces que tú tienes, como el chavito del 8, el chapulín colorado, él está tratando de, de tomar esa ventaja sobre ti. ¿Qué opinas al respecto? No, pues, yo opino, pues, cada quien. Cada quien. Eh, es claro que sí. Eh, amigo Mediometro, eh, ¿qué opinas del de ambiente sonidero en Guanajuato? Digamos, el ambiente sonidero en Guanajuato es bueno, eh, está subiendo, o de plano se está yendo en declive. ¿Qué opinas tú del ambiente sonidero? ¿Cómo lo ves en Guanajuato? No, pues, ahí te están pagando los bailes por la pandemia. So, básicamente digamos que es el mismo problema como hace poco se presentó un problema en, en, tal vez tú ya lo sabes, en Ecatepec con un sonido que las mismas autoridades le tiraron su equipo de audio y parece ser que se lo robaron, algo así. ¿Es la misma situación allá en León, Guanajuato con las autoridades? sí. Si sí, es la misma situación, eh, amigo Mediometro, eh, ¿Tienes planes a futuro? ¿Te ha pasado tal vez muy muy independientemente de tu actuación como eh, el chavito o como Mediometro, te a, has pensado en llegar a ser sonidero? Sí. ¿Has pensado en algún hombre? Y sí, ponerle sonido medio metro oh, Básicamente, obviamente usar el mismo eh, sonido, Nombre. sonido medio metro Fíjate que está de agasajo ¿eh? Eh, Básicamente has pensado en poco a poco ir adquiriendo Me imagino que tu equipo de audio sí. Sí, claro que sí. Eh, amigo Mediómetro, eh, hace poco, eh, hace algunos meses, eh, no voy a decir el nombre del de, eh, sonido, pero hubo un sonido muy famoso en San Luis Potosí que falleció, eh, la verdad que lo sentimos también, toda la banda verdad, lo siente, eh, tanto en México y, y también aquí en la Unión Americana, la verdad que en Estados Unidos este, lo sentimos demasiado. Eh, ¿Crees que eh, lo que pasó con este sonido haya afectado el ambiente sonidero en, en San Luis Potosí? ¿Crees que afecte en San Luis Potosí? ¿Afectó esto? Sí, sí, yo digo que sí. ¿Por qué? Sí, pues mucha gente lo reclama, mucha gente lo espera, mucha gente lo extraña y la verdad pues era buena gente, no se metía con nadie, era bien humilde, la verdad era muy sencillo, mis respetos para él, para Tontino, hasta el cielo y por la verdad. Es extraña Sí, claro que sí, ¿verdad? Como te menciono, eh, pues aquí en Estados Unidos, eh, la verdad que sí fue un golpe muy fuerte para el ambiente sonidero, ya que era uno de los sonidos que, que llegó, a, a en este caso en Dallas, Texas, eh, tenemos videos que lo fuimos a firmar cuando venía, ¿verdad? Y, y, y bueno, eh, la verdad que sí, sí este fue un golpe muy fuerte aquí en Estados Unidos, la falta de ese sonido famoso de San Luis Potosí. Eh, Amigo Mediometro, ¿cómo nace la idea de tus pasos famosos? Sabemos que tienes fa pasos famosos como el, el Pasito del Maniquí, el Paso del Chavo. ¿Cómo nace esa idea? Eh, esa idea, eh, me imagino que entre la ayuda de tus familiares eh, llegó esa idea o cómo nació esa idea? No, pues sí, en, en ayuda de muchos. ¿Quiénes fueron los que te ayudaron? Mi hermano, el pelón, el pirata, el bocho. Pero pero a ver, eh, Mediometro, cuéntame cómo nace la idea. O sea, es, es decir, me imagino que estaban tal vez eh, reunidos en una ocasión y estabas bailando o, y ellos se dijeron, haz este baile o, o cómo fue cómo fue que empezó ese, ese, esos, esos pasos? No, pues me empezaron a decir, eh, aviéntate el paso. El paso de Chavito me enseñó un bocho, y pues yo, mi tío niño me enseñó el paso del beso corazón, el, el paso de Chicle, y tengo el paso del Spider-Man, el paso del maniquí, y tengo otros pasos, el paso de la patadita, el paso de la lagartija, la licuadora, y pues la verdad tengo otros pasos por la mente que sacar que próximamente lo estarás estrenando el Mediometro Oficial, el único y original de León Guanajuato, para, toda, para todo mi público y toda mi gente. Ahí está, claro que dice palabras del original Mediometro. Saludos para Leonardo Zárate, dice eh, Vampiro, buena noche. Saludos para Gaviota, de parte de Sonido Leo Star, desde Puebla. Ahí está, eh, toda la gente te saluda desde Puebla, eh, Mediometro. Ahí está, saludos. Eh, eh, amigo Mediometro, eh, ¿Qué tú cambiarías del ambiente sonidero? Eh, ¿Ves algo mal en el ambiente sonidero o crees que todo está bien? ¿Cambiarías algo o lo dejaríamos así como está? Así como está. ¿Así como está? Ah, bueno, sí, claro que sí. Bueno, de hecho, este, hemos visto que ha habido eh, muchos este, problemas entre eh, autoridades y sonidos y que son problemas muy grandes que algún día de alguna manera se tienen que resolver verdad pero bueno eso será más adelante eh, amigo medio metro medio metro eh, qué una pregunta personal eh, fuera que no estaba en mi repertorio qué te gusta más cuando vas a un evento sonidero sonidero ver más iluminación o ver más equipo de audio pues es como se lo volví a repetir ayer eh, pues a mí me, me no me pues la, gustarían las dos cosas pero lo que a mí me gusta más no importa no importa la iluminación no importa el equipo no importa que tengas menos que tengas más solamente lo que importa es el el conductor que pone la música que hace el ambiente es lo que importa y la música es lo que importa nada más porque solamente con el locutor es el que te hace te hace bailar porque yo digo yo digo pues esos son mis pensamientos que yo digo pues a qué se, qué se gana uno con tener bien alto equipo con iluminación, bien cabezas cabezas bien harto audio y que se escuche mal y que la gente no baile Solamente aquí lo que importa es la música. Ahí está, claro que sí. Bueno, claro que sí. Eh, es válido, es válido ese, ese pensar. Claro que sí. Eh, la verdad que eh, siempre, este, eh, eh, la pregunta es porque hemos visto que en México usan mega mega este estructuras. Y la verdad que son impresionantes, eh, la verdad que son de aplaudirse y de felicitar a los Unidos que llegan a usar todo todo este equipo de iluminación. Eh, amigo Mediometro, eh, fuera de la entrevista, ¿es la primera vez que, que sales eh, en una página sonidera de Estados Unidos? Sí. Sí. Eh, amigo Mediometro, bueno, toda la gente de Estados Unidos va a ver este video eh, lo, eh, también en, en YouTube, ¿qué le quieres? Me imagino que es la primera vez que te vas a referir a, a todo el público sonidero de Estados Unidos que te sigue y te apoya. ¿Qué, qué, qué palabras quieres eh, compartir con ese público? Porque de hecho eres una persona muy aceptada por todo el público sonidero de, de Estados Unidos. No, pues yo quiero darle las gracias a todo el público y a toda mi gente que me apoya y sigue dando, dar like a mis videos de Mediometro Oficial original. Y la verdad, pues estoy muy agradecido y pues hay que echarle potazos para adelante. Y la verdad, pues quiero mandarle saluditos a todos mis familiares, a mis amigos, a todos mis amigos que tengo aquí presente. Ahí está, palabras del de amigo Mediometro, eh, dice a Vampiro, pregúntale, bueno, tenemos eh, muchas preguntas que la banda está escribiendo, pero eh, bueno, eh, poco a poco, verdad, la, las estamos está, las estamos, las leyendo por orden, claro que sí, eh, bueno, ahí está, palabras del de amigo Mediometro, que es la primera vez que, eh, que está en una página sonidera de Estados Unidos, en este caso es la página sonidera de Dallas, Texas, Sonidero Sebane, Com y posteriormente van a ver esta entrevista en el canal de YouTube de Sonidero Sevane eh, TV, así es que les pido que por favor eh, ahí el, el día de mañana la puedan ver y la puedan compartir, porque así está un poquito larga. Eh, para la gente que se acaba de conectar, está con nosotros el amigo Mediometro, directamente eh, desde desde León, Guanajuato, la verdad que le damos las gracias porque aceptó eh, las cámaras de Sonidero Ceoane eh, allá, eh, ¿verdad? Eh, eh, en León, Guanajuato, la verdad que muchas gracias. Eh, bueno, eh, amigo Mediometro, eh, en las redes sociales hemos visto que con tus personajes que usas, con, en este caso el Chavito, eh, el, el, chavo, el Chavito del Ocho, son personajes... Eh, tuyos de alguna manera están eh, ante las eh, está registrado el nombre de estos personajes a nombre a tu nombre personal están registrados o cualquier persona puede usar esos nombres no ese nombre yo ya de hecho ya lo estoy registrando para que me pertenezca nada más a mí ese nombre de metro porque a mí me empezaron a decir metro desde chiquito. He dado cuenta que ese nombre me pertenece a mí, no le pertenece a otro que, no, que yo soy el metro original y que sabe que, no. Ese nombre me pertenece a mí porque me empezaron a decir desde chiquito, medio metro Donde quiera que voy, me dicen metro Si voy a Puebla, a Ixtapalupa, Hidalgo, me dicen, medio metro, medio metro, toda la gente se pone orgullosa porque me ven una foto, medio metro, una foto, así, y pues mucha gente me conoce como medio metro, y saben que yo soy el original, no le tiro tierra al otro ni nada, pero hay que hablar de lo que es, Claro que sí. Eh, bueno, de hecho, Mediometro, eh, estamos viendo que últimamente, eh, hay, como te mencionaba al principio, hay otro Mediometro que está saliendo en videos sonideros y, y la verdad eh, pensábamos, de hecho, en lo personal, pensamos que ya no te volveríamos a ver a ti en el ambiente sonidero. Eh, eh, eh, de hecho, este. Un tiempo dejamos de, de no saber nada de ti. Eh, ¿Cómo anda medio metro? ¿Ya va a regresar a los videos sonideros, eh, a los bailes, eh, como siempre lo hemos visto, o, o qué está pasando? No, pues de hecho ya voy a regresar otra vez, ya estoy, estoy, estoy, estoy moviendo, me estoy moviendo para subir los videos en YouTube, ya voy a empezar a grabarme. Para empezar a subir todos los videos, porque me vean, me sigan. Ah, claro que sí. Eh, bueno, de hecho, eh, yo creo que todo el, el público sonidero de Estados Unidos, eh, de hecho, creo que, pues, te, te siguen en tus redes sociales y la verdad que ese es algo que se les agradece, ¿verdad? Todo el público. ¿Verdad? Porque a, a fin de cuentas, en eh, los sonideros, como en. Yo soy sonidero, eh, los sonideros y los personajes como tú, pues de hecho nos debemos al público, ¿verdad? Porque el público a fin de cuentas es el que califica, el público es el que califica si le gusta tu trabajo, eh, en este caso con los personajes que haces, eh, califica a los sonideros, en nuestro caso nos califica si les gusta nuestra forma de usar el micrófono, si les gusta nuestra música, a fin de cuentas yo puedo decir que, que estoy bien, pero a fin de cuentas el público es el que califica y, y a fin de cuentas es el público el que te va a, o, o te va a aceptar o te va a rechazar, so, la verdad que estamos agradecidos con, con todo el público, verdad? Eh, bueno, eh, de hecho, eh, amigo Mediometro, eh, eh, dices que vas a regresar a los videos eh, que estás trabajando en tus redes sociales. Eh, amigo Mediometro, en la actualidad, ahorita en el momento que no has salido eh, en los videos sonideros, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué haces? En el transcurso del día, me imagino, no sé, un trabajo, eh, algo, ¿qué, en qué, ¿a qué dedicas tu tiempo en el día? Ahorita que no estás en el ambiente sonidero. Pues, pues le voy a ser realista y le voy a hablar con la verdad. Pues la verdad, yo ahorita no he trabajado porque en ningún lado me quieren dar trabajo, que porque no puedo, porque estoy así, que porque estoy discapacitado. En dos, tres lados no me quieren dar trabajo, por pues lo mismo. Por eso yo quiero, pues yo voy a seguirle al ambiente sonidero, porque yo sé que para esto es para mí. Y la verdad hay que ver un futuro, hay que salir para adelante. Y la verdad pues yo quiero echarle muchas ganas porque yo no quiero, yo no quiero defraudar a mi gente, yo quiero que mi gente me siga, no me deje de seguir, que me siga viendo los videos de YouTube, y pues hay que luchar para, para salir adelante, porque yo sí puedo. Eh, bueno, fíjate, medio metro, algo que me está llamando la atención es, como lo acabas de, de decir, eh, que vas a pedir básicamente trabajo a lugares, ¿verdad? Me imagino que a, a bueno, X, o X compañía o tienda o lo que sea, ¿verdad? Vas a pedir trabajo y básicamente te están negando no darte trabajo por el aspecto sí. de, con todo respeto, de tu estatura. Sí. Oh, bueno, bueno, de, de antemano creo que ese, en lo personal, ese siempre ha sido un problema muy grande de México, que siempre y últimamente ha sido más notable. De hecho, a las personas de mayores de... 35, 40 años, de hecho ya no les dan trabajo en México, eh, únicamente contratan a personas muy jóvenes, supuestamente jóvenes, eh, porque les pagan más barato y hacen el trabajo mucho mejor que tal vez una persona mayor, ¿verdad? Es algo que no se debe de usar, siempre eh, en México se ha usado el prejuicio hacia las personas, ¿verdad? Y de cómo se ven, cómo se miran, entonces el prejuicio siempre ha afectado... Y eh, siempre ha afectado a México y no nada más a México creo que, creo que a todo el mundo el prejuicio es algo muy muy feo Que no deberíamos de usar, ¿verdad? Pero bueno, a fin de, a fin de cuentas, cada persona decide qué, qué palabras usar, ¿verdad? Eh, amigo Mediometro, la verdad que nos sentimos mal Sobre que ahora no tienes este trabajo eh, ¿Has tratado ahorita que no te dan trabajo? ¿Cómo... ¿En qué te desenvuelves? Es decir, estás todo el día en tu casa o, o porque de alguna manera tienes que, que este, obtener dinero, ¿no? Para, en, digamos la palabra, para sobrevivir, ¿no? Me imagino que hay gastos, ¿no? Hay eh, eh, casa, luz, eh, comida, eh, doctor. Venta. De alguna manera tiene, hay forma de que tú solventes tus gastos o, o de plano no. Sí sí tienes algún ingreso muy fuera algo un ingreso indirecto tal vez o todavía no no eso que básicamente no te apoyan con el trabajo y no tienes cómo obtener ingresos económicos básicamente. No. No, bueno, la verdad, en medio metro eh, lo sentimos. Eh, es, es algo que siempre hemos visto en México, siempre ha sido un país. Eh, bueno, eh, no vamos a entrar a más detalles. Amigo Mediometro, cambiando de tema. Amigo Mediometro, ¿cómo te has sentido tú? Eh, hemos, hemos, sabemos que te han llamado en muchos canales famosos, muchos youtubers famosos. Eh, ¿Te has llevado bien con todos? ¿Has tenido algún problema con alguno de ellos? Es decir, que quieran sobre explotar tu… En imagen. Este en este caso, tus… Eh, personajes? No. ¿Siempre ha estado todo al 100% Siempre ha estado todo bien verdad? Mande perdón. Eh, ¿Has tenido algún problema con algún youtuber famoso? No. ¿Todo, todo ha, ha salido bien? Has tenido, eh, básicamente los youtubers siempre, eh, bueno, eh, tra tratan de, de con, en este caso, contactar a personas eh, como tú en este caso, ¿verdad? Eh, pero siempre hemos visto que ustedes se han, en tu caso, te hiciste muy famoso. ¿Te ha afectado a ti de alguna manera que en las redes sociales, sabemos que, sabemos tus redes sociales en Facebook, en YouTube? ¿Te ha afectado de alguna manera? Es decir, ¿te llaman constantemente por teléfono eh, para contrataciones? Eh, por, me refiero al ambiente sonidero o tampoco hay ese, ese, esa situación? No ¿Tampoco te hablan sonidos para contratarte ya tampoco? Ah, sí, sí me han hablado oh, Básicamente de León, Guanajuato, San Luis, Estado de México toluca sí, puebla pachuca hidalgo a dónde fuiste a pachuca cuál fue la última vez que fuiste a pachuca con qué sonido fuiste con pacho sonido pacho y en el estado de méxico estuviste en el estado de méxico con pirata sonido pirata eh, fíjate eh, amigo medio metro eh, de hecho aquí está eh, el ingeniero de video sonido gaviota dice ya me dio una lista muy grande para que te pregunte y bueno <ríe> de hecho es una lista muy grande gaviota eh, tenemos eh, eh, también tenemos este Preguntas que nos están mandando ahorita en el Messenger, pero bueno, eh, la verdad que son demasiadas, no podemos hacer todo a, todas las preguntas a, a el amigo Mediometro, pero sí queremos darle las gracias al amigo Mediometro por eh, estar con nosotros, por estar atrás de las cámaras de Sonidero Seoane, la página sonidera de Dallas, Texas y amigo Mediometro, eh, ¿puedo hacerte una pregunta sin ofender?, ¿Sí me escuchas? A eh, ver, vuelvo a repetir. ¿Cómo que puede, se puede, le va te, la señal? ¿Te puedo hacer una pregunta sin ofender? Sí. ¿Cómo te llevas con sonido pirata? No, pues... Es que no lo puedo. <risa> Digo, la sonrisa lo dice todo, ¿eh? Así es que acuérdense que la, una sonrisa dice muchas cosas. Lo dice todo. Bueno, no, creo... Pues, si no, si me la llevo bien. La llevas la bien. A... Bueno, de, de hecho vamos a interpretar, no vamos a preguntar más, vamos a interpretar esa sonrisa. eh, okay. eh Bueno, eh, la verdad que queremos felicitarte una vez más, amigo Mediometro, y te damos las gracias, el que estuviste eh, en cámaras de sonidero Seoane de desde Estados Unidos. Eh, amigo Mediometro, muchas gracias. Eh, ¿Cuándo volvemos a ver a, al Mediometro? ¿Cuándo regresa a los bailes sonideros? ¿Cuándo lo volvemos a ver en videos? En... pues ya próximamente estaré otra vez de vuelta ya ¿próximamente tienes algún alguna lista de bailes pendientes que vienen posteriormente? Mm, en Puebla ¿vas a ir a Puebla? ¿con quién vas a alternar sí. allá? el 11 de marzo con sonido pirata oh, van a, ¿se van para Puebla? ¿con sonido pirata? Sí. Sí. Oh, pero medio metro, eh, estamos viendo al, al nuevo medio metro que acaba de salir. Al parecer también va a andar por esos rumbos. ¿Va a haber algún problema o, o nada que ver? No, no va a haber ningún problema, ¿verdad? No. Eh, amigo Mediometro, eh, una pregunta más, acabamos de ver alguna, eh, la verdad que de agasajo. Amigo Mediometro, ¿cuál fue el motivo por el, por el que por un momento eh, te retiraste del ambiente sonidero? Es decir, ya no te vimos en, en videos sonideros, ¿cuál fue el motivo? No, pues tuvimos unos problemillas y pues ya… Problemas sobre tu… Eh, personajes como el chavito o problemas con con las personas que te llevaban que me llevaban eh, puedes contarnos un poco no a grandes rasgos un poco qué fue lo que pasó no, no puedo ¿No puede? <risa> Bueno, claro que sí, eh, aceptamos, claro que sí, eh, es obvio. Eh, amigo Mediometro, eh, esperemos y pronto, eh, bueno, eh, de hecho, soluciones tus problemas y te podamos ver eh, muy pronto en el ambiente sonidero. Amigo Mediometro, nos vamos. ¿Algo que le quieras decir al público de la página sonidera de Dallas, Texas? ¿Algo que le quieras decir al público? No, pues, estoy muy agradecido y estoy muy feliz de hacerme la invitación. Sonideros, la... Sonideros del Bajío, hasta Los Ángeles, no, hasta Texas, perdón, hasta Texas, pues la verdad estoy muy agradecido por hacerme la invitación, de el servidor de Mediometro de Deleón, Guanajuato, aquí está su servidor, aquí estamos los sus órdenes, y pues adelante. Ah, bueno, muchas gracias Mediometro, bueno, pero Mediometro no es Sonideros del Bajío, es Sonideros Seoane. así es como se oye. Ese es eh. como un, tri un triptongo, como S-E-O-A-N-E. Sonideros o a -N -E. Sonidero eh. ¿Sí lo puedes decir? Eh. Sonideros del BANE. No, no, no. C, eh, como si dijera se va, pero solo C-O-A-N. c o Ceo oh, Ok, pero tienes que usar la, las vocales. Sonideros C-O-A-N. No. Siempre, siempre nos dice el público vampiro ya cambien el nombre por favor a la página eso son... conoces a Mariana Seoane mande conoces a Mariana Seoane no no la conoces ay papá bueno a ver puedes puedes repetirlo nuevamente sonideros Sonideros Seoane. O A N Teo mano. vamos a dejarlo así. Eh, bueno, próximamente es la primera vez, lo entendemos, es un poquito Seoane eh, es un poquito difícil de decir, eh, pero eh, esperemos si ya próximamente ya lo pueda decir bien Mediometro, eh, en nombre de sonidero Seoane, en nombre de a ver Gaviota, Gaviota, eh, algo que le quieras despedirte de Mediometro, por favor, ahí, ahí viene ingeniero de audio sonido Gaviota. Eh, parece que se va a despedir del de amigo Mediometro. Amigo Mediometro, la verdad que estamos muy agradecidos contigo. Eh, nos tenemos que ir, gracias por esta entrevista. Esperemos si no sea la última vez, esperemos si estemos más en contacto. Y bueno, eh, eh, hablamos fuera del aire, eh, esperamos a Gaviota, a ver si nos acompaña Gaviota, parece que, que ya se fue. Bueno. Eh, amigo Mediometro, muchas gracias, esperemos que te la pases bien, saludos a la familia y con estas palabras nos despedimos, recuerda suscríbete al canal de Sonidero Seoane en YouTube, ahí viene, ahí viene el sonido Gaviota, Gaviota nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, algo que quieras decirle a Mediometro? Únicamente daré las gracias por la participación esta noche aquí en www.soniderocone.com de parte de Sonido Gaviota, la Reina del Bajo y esperemos que próximamente lo vuelvamos a tener aquí y pues que nos comparta sus videos no para ver cómo saca sus pasos nuevos que ya tiene en mente y pues los clásicos, no el, el paso del chavito y el paso de la lagartija, ¿verdad? Ahí está. Muchas gracias, eh, Mediometro. Igualmente. Ahí está, palabras de Sonido Gaviota, ingeniero de de video, eh, gracias Gaviota, gracias, la verdad que gracias, eh, bueno de hecho eh, es el ingeniero de audio y de video, eh, fue la encargada de las cámaras, eh, me, me tiene aquí lleno de mucha muchas luces que ya me estoy quedando ciego, eh, me tiene cinco micrófonos aquí enfrente, pero bueno, las cámaras que se están grabando, gracias amigo Mediometro, nos vamos, me despido… Se despide tu servilleta, sonido vampiro, el amante del bajo anda las tejas. Nos vamos, pásate la chévere, nos vamos, gracias. Igualmente.